Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister La lección para el día de hoy, la número 48 No hay nada que temer La idea de hoy afirma simplemente un hecho No es un hecho para los que creen en ilusiones Pero las ilusiones no son hechos En realidad, no hay nada que temer esto es algo muy fácil de reconocer. Pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples y muy frecuentes. Repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación. Recomendamos energéticamente, no obstante, que siempre que puedas cierres los ojos durante aproximadamente un minuto y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces. Es especialmente importante también la uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en un lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer ahora, has recordado a Dios. Y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso, ciertamente no habrá nada que temer. Y nos dice David, no hay nada que temer. Hoy nos sumergimos profundamente dentro de la mente, una vez más. Buscando primero al reino de Dios. Abriéndonos a la conciencia de que no existe nada más que podamos encontrar, sino el reino de Dios. Literalmente, no existe nada más. El reino de los cielos es identidad, es Cristo. Y esto es la verdad. Esto es la razón por la que no hay nada que temer. Hoy pedimos olvidar todo lo que no somos. Hoy pedimos recordar la verdad del yo soy, nuestro verdadero ser, en Dios, quien es todo el ser. Nos sumergimos dentro, más allá de todos los miedos que parecen ser las cosas del mundo, circunstancias, gente, resultados no deseados, aparentes resultados del mundo sobre el cual se ha proyectado el miedo. Hoy los soltamos, los dejamos ir y nos sumergimos profundamente en la paz, el amor y la calma, que son nuestra herencia. Desde este lugar, de calma, podemos observar cualquiera de los pensamientos pasar. Pensamientos del futuro, pensamientos del pasado, cualquier pensamiento del tiempo y del espacio. Los observamos pasar, desvanecerse y desaparecer. Nada puede retenernos hoy. Nada sino la paz atrae a nuestra mente. La paz eterna. La fortaleza de la paz surge. Hoy es el día en el que podemos experimentar verdaderamente que no hay nada que temer, no hay nada que temer.